Bueno, pues ya estamos eh, aquí a, una vez más al aire y en vivo Hoy vamos ya a, a tener, tener un programa bastante bastante especial Hoy vamos a tener unos invitados vía telefónica desde el Valle de Texas Así es, así eh, es, nos da eh, mucho gusto pues, uh, poder Vamos a estar con la ayuda del señor podiendo transmitir desde aquí, desde el área de donde estamos aquí pegados a, a Dallas. Pero Así vamos es. a estar eh, tomando una llamada desde sí eh, Fresno, desde de, Fresno, Texas. De eh, Dejas. De, Dejas, este, Así es. Bueno, aquí estamos, es la, la orilla de allá con, con México, prácticamente. Así eh, es. Cerquita eh, y... ahí de, de Brownville. Y pues bueno, este, ahorita vamos a estar comentando con, con Ricky. Es, Les damos solamente, la bienvenida. Eh, damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este momento que... Eh, pues eh, Dios nos permite ya estar eh, por estos medios para hacer esta transmisión. Y gracias, gracias a todas las personitas que han estado con nosotros viendo, escuchando los, los videos y haciendo eh, llamadas y compartiendo, compartiendo estos videos. Así de que gracias, gracias. Un momentito. Ok, ok bueno pues vamos a dar principio y vamos a tener a, a Ricky a, vamos a, aquí a, a poner una imagen de él eh, vamos a ver ahorita un segundito un segundito nada más Un, un segundito nada más para quitar esto de aquí, que se me atravesó por allá. Eh, se pegó. Un, un, un segundito. Un momentito. Un momentito. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. damos gracias al Señor por este día maravilloso que el Señor nos, nos permite y como nos, nos habla, nos dice aquí en Isaías 61 el Espíritu el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a, vend, y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos Apertura de la cárcel. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Ok, Ricky, pues estamos listos. Sí, estamos aquí listos. Okay, aquí tenemos ya a, a Ricky con nosotros. Eh, pues bienvenido, Ricky, eh, aquí a un momento de testimonio contigo. Eh, Ricky, de, déjame nomás abrir yo tantito el, el, la, la, la introducción de Ricky. A Ricky lo conozco, Uf. Es, esa foto, es de, es de, nos va a platicar de la foto esa, porque no, no está así de joven, ya está medio, medio, medio viejón, eh, eh, pero Ricky fue la primer persona que me llegó cuando yo empecé un programa de radio a medianoche, así es, así es, y llegó solito, me tocó ahí la puerta, eh, yo, ¿qué onda? Vengo a ayudarte Sintió en su corazón cuando y él nos va a platicar ahorita sí. Esa parte de, de, del inicio de, de nuestra relación con Ricky Y Ricky, estamos hablando de aproximadamente 30 años atrás 30 años Y es que él escuchaba que, que te llamaban y... y, y, y, y... Sentía que hacía falta una persona que te ayudara a contestar <risa> el teléfono. Y dice: Pues, pues ay, yo voy a ir y él se y él fue. <risa> se montó en su caballo y, había... y, y <risa> llegó a todo el galope por ahí así es. A, a la estación. Y bueno, pues bendito sea el señor. Ricky bienvenido. Ah, gracias, gracias, pastor. Pues eh, eh, así sucedió hace eso aproximadamente 30 años. Yo recuerdo que. Eh, en ese en ese entonces este se se, se acababa de abrir la estación eh, 12, 1290 aquí en el valle era radio, radio vida sí y así un es. en el aire al aire así eh, es y, y, y yo recuerdo que, que nunca, esa ocasión pues, como como como eres socio de la emisora este tú tienes una programación pero eras está como lo aproximadamente a las 12 del mediodía uh -huh, Exacto en, en, en, más o en ese tiempo Así es. Y recuerdo recuerdo que a través del tiempo este, Estabas, eh, uh, estabas uh, Anunciando ya con anticipación Que, que querías tener la programación porque, porque mirabas la necesidad De poder transmitir Un mensaje directamente al corazón de tanta gente Que, que, que como en los días de hoy También están en, en enormes necesidades y, y recuerdo que recuerdo que, que pues, era era era este o sea la, la única emisora eh, cristiana que, que estaba ese, tomando ese paso de tener la programación durante la madrugada regularmente casi todas las emisoras cerraban eh, sus transmisiones a las 12, uh -huh. y ya y porque según se tenía el concepto la idea de que de que después de las 12 pues no había nadie escuchando, es, esa era la idea que, que todos estaban sí. dormidos exacto. <risa> exacto, exactamente exactamente, pero sabes que un momento en que ya todos estaban descansando y, y lo, entonces, lo que sucede es que eh, yo recuerdo que, que una vez que había salido la programación a las doce de la medianoche este, estaba ahí precisamente la esposa, la hermana Elida y, y no, no, no recuerdo quién más estaba parte de la familia pero Ajá. la segunda, segunda noche sí. La segunda noche estaba diciendo, este, decía, este, mire, la, las, las, las, uh, los teléfonos están sonando, eh, ahorita no vino mi esposa, no vino mi familia, eh, tengan un poquito de paciencia para atenderle. Yo recuerdo que esa noche, esa noche, estaba haciendo un friazo, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba con las cobijas, la casada, sí, frío, un sí. pero fuerte, frío. Sí. Y yo estaba con las cobijas y yo dije, y lo decía, ¿Cómo desearía tener que alguien que me estuviera ayudando? Y, y, y la cosa es que cuando, cuando estaba diciendo esas palabras, cuando estaba diciendo esas palabras, yo inmediatamente me imaginé que esta, esta gente que está hablando ahorita durante esta hora de la noche, este no está hablando simplemente por hablar, ¿verdad? Esta gente necesita... Hay necesidad. Y, y, y, y, y no estar ahí se perdería la oportunidad de poder traer eh, eh, una, una palabra o, o una forma de... De, de lograr, ¿verdad?, dar a la persona, sea de una palabra o, o, o cualquier otra cosa que podemos hacer en ese momento para lograr que estas personas puedan recibir la respuesta en el momento de, de un tipo de tragedia, un tipo de problema, un momento de depresión, para traerles el, el, el, el, la, la solución en, en ese momento. Y Así no digo yo, eh, de levantarme la cama ahorita, en este momento friazo y de... Y viajar hasta allá ese es un, un sacrificio, dije yo. Sí. Así es. <ríe> Entonces ahí dije yo, pero sabes qué? el sacrificio es lo que ellos son. Gloria a Dios, así es. Ayer sobre todo cuando estuvo dispuesto precisamente a ayudar a las personas en ese determinado momento que están en una, una situación grave, momento de necesidad. Así y fui, es. Y yo llegué, yo llegué. Me acuerdo que la puerta de mi antes de llegar. Mira, vi mi tren cohibido. ¿Qué pasó? que no, pues vengo a ayudarte, te dije, ¿verdad? Te iba a ayudar. Y no y, y porque de eso que te estaba ayudando, las la línea está totalmente llena. Sí. Y, pues, pues, pues inmediatamente, lo que hasta lo que viniste. <risa> que le corro al teléfono. Y ahí, y ahí precisamente es donde nos dimos cuenta que en realidad no era como nosotros, como muchos pensaban, ¿verdad? Ah, que la gente sí. estaba dormida. Exacto. Eran era momentos en que verdaderamente personas estaban atravesando y qué bonito que pudieron encontrar a través de la programación este el apoyo que ellos verdaderamente necesitaban empezamos a ver milagros grandes grandes milagros Gloria, de, Gloria, dentro, de, dentro de todos de todo esos milagros pues este eh, como como había dicho ayer que, que te estaba llamando este, estaba mi hermano mi hermano Pablo que, que verdad él es este eh, una persona ya ahorita ya ya ya tiene 81 años, 80 años. en ese tiempo en ese tiempo pues él, él fue una persona él fue una persona que, pues fue, un, él, no, no fue capitán de barcos, él fue, él fue dueño de, de varios barcos camaroleros, aquí precisamente en Puerto Isabel. Ajá. Además, él, él tenía una cantina Ajá. y pero a través de todo ese tipo de vida que él tuvo, ¿verdad? siempre sí. vivió con una, vivió, vivió con una vida bien deprimida, una vida solo de soledad. Sí. A pesar de que tenía, ¿verdad?, él tuvo varios matrimonios y. Ya pues entonces en esa, esa, esa programación eh, su esposa empezó a, a, a escuchar, a, a escuchar la, la programación y, y, y luego eh, llegó una noche él, llegó bien borracho, llegó bien borracho y, y se da, él se da cuenta que, que su esposa escuchaba la programación Ajá. y luego eh, llegó tan enlocado dijo ya ¿por pues, qué estás escuchando y luego dijo lo que deberías hacer tú es escuchar al hermano. Y luego, él, él, él, él dijo, yo que tengo que escucharle, ¿tú crees que me pueda salvar? A ver, dile que me salve a mí. <risa> <risa> yo no, pero el señor sí. Él me dice que me salve, el borracho, le dice que me salve. Entonces, entonces, en eso, en eso, la esposa dijo, mira, te lo va a poner en el teléfono. Y ahí, ahí, él, él empezó, imagínate, a pesar de, de, de esa actitud tan, también aparentemente de arrogancia, sí. de, había una gran necesidad en su corazón que que él no tuvo otra alternativa, ¿no? Que derramar su lágrima cuando presentaba su necesidad, sí. su situación, ¿verdad? La depresión, la soledad que sentía, que a pesar de tenerlo todo, todavía sentía que le hacía falta algo. Entonces, él él, él no pudo soportar, el derramar sus lágrimas. Y, y ahí fue cuando ya, este, ya le dijiste, le dijiste, mira hermano, este, el presentaste el plan de salvación y le dijiste, tenemos una iglesia, queremos que nos, que nos acompañes. Para, para, para estar personalmente contigo, comunicarnos esta bendición de una forma más amplia como hoy la ha recibido de una forma más amplia, más extensa y, y, y él, él llegó, llegó a la iglesia él el, dice su testimonio eh, que este eh, yo yo lo frecuento mucho a él, ¿verdad? estamos en los otros restaurantes y, y, y donde quiera que él hable, hable y, y ¡Gloria a Dios. Le, esa experiencia nunca se le ha olvidado ¡Gloria a Dios! nunca se le olvida, ¿verdad? Porque, porque dice, pues yo no tengo otra cosa que decir, simplemente el agradecimiento que tengo dentro de mi corazón, por lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Oh, todo un sí. momento en el que en realidad, uh -huh. yo al, al ir a la iglesia, el hermano Cavazos, dice, él el que estaba compartiendo el mensaje, el, el evangelio de Jesucristo, yo, yo tomé la decisión de recibirlo, él no por mí, dice, cuando yo caí... Yo caí al suelo llorando y me levanté totalmente libre mi liberación. Ahorita no puedo disfrutar. Es una experiencia real. Gloria a Dios, Señor. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Y se agarra y se agarra gritando al restaurante. Va, bájale, Gloria al restaurante. Gloria al restaurante gritando. Bájale, bájale, bájale. Gloria al Señor. Y se fue un hombre de vergüenza de levantarle Y empiezo empieza yo no me lo digo, bueno, pues sube el digo yo. Okay. Bendito <risa> sea pero, bueno, señor. Bueno, pero fue una experiencia tan bonita, tan hermosa, de que hubo que, que, que, que fruto, ¿verdad? Eh, eh, Del que hoy todavía estamos viendo. Sí, ¿Cuántas personas me acuerdo de Cozumel, de Veracruz, personas que con tantas necesidades durante la madrugada, aquel hombre que, que cada noche, cada noche nos llamaba dice, hoy va a traer bastante, dice, porque... ¿verdad? La, la, la señal a veces parece que se va y tengo que subir al techo para mover ah, un poquito. cable que puso ahí, que, que lo utilizo como antena y tengo que subirme la, al techo para moverlo, para redireccionarlo sí. a fin de recibir la señal y poder recibir la palabra que pues la comparten a través de esta programación hermano cabazos y, y hubo oh, oh, oh, oh, bueno, una experiencia tan bonita tan hermosa no, yo, yo precisamente ahí fue, fue, fue donde yo aprendí aprendí la radio ¿verdad? porque yo, yo Tenía el anhelo de muy, de muy niño, ¿verdad? yo escuchaba a los locutores y me decía, este habla bien, este no habla bien, este sí tiene <ríe> papá, Y esa vez ella me dijo, mira, yo te voy a enseñar cómo se maneja el coche este aquí. este, Y yo voy a tener, en algunas ocasiones, voy a tener que salir a ver a mis si hijos. Los muchachos están en la universidad. Sí, estaban estudiando. Cala, Así es. Y si tú, tú vas a tener que atender la programación igual tener que aprender cómo manejar este todo este sistema y ahí fue cuando inició mi, mi, mi tu mi carrera? carrera como locutor <ríe> exactamente y, y este ya y ahí pues ya empecé a trabajar con rayo vida y con paulino con 20 años sí. en la locución Ajá. pero pero ha sido unas experiencias de bonitas que, que pues fueron el fundamento ¿verdad? que diarios que, a Dios. que, que el fundamento en el que nosotros nos establecimos para lograr lo que hoy somos en el Señor. Sí, amén. amén. amén como amén. mi hermano Pablo, que, que aquí lo tengo conmigo, eh, eh, él vive aquí cerquita de mi casa y, y lo frecuento mucho, como te digo, y, y siempre y él, y él siempre que, que se queda pensando en la, en la mesa y donde vamos a comer y, y de repente se le vienen las lágrimas se nunca puedo olvidar ese momento tan, tan bonito y se, cuando Cristo vino a mi corazón. Sí, Empieza a hablar y como te digo, él tiene ya 85 años. Él tiene 85 años ¿no? Tienes 85 años, ¿cuántos años tiene? 81, 81 81 años. 3, 3, pero, dice 3. que tenía 50 cuando, cuando, cuando, cuando, cuando fue que tomó sí, la decisión que, de que se alza el Señor. Qué bendición. Entonces, Qué bendición. Y de ahí, ¿verdad? él, él este, eh, hace, hace dos años, aproximadamente, años de año, infracción que, que entró al hospital, le hicieron una operación de corazón abierto y, oh. y, y pero ¿verdad? él ha sido, hace, no ha sido mantenido este, sano gracias a Dios, su corazón ya tiene buen fluido, eh, ya mm. se me llama más, más joven ¿no? Gloria a Dios. Ya, no, lo olvido, lo olvido, ya ven. Este, y, y, y como te digo, a mí ha tenido ciertas complicaciones, pero se este, este, ha mantenido firme el Señor y a, mm. a, hace dos días vine a mirarlo y dije... Y como lo miren, voy acá a comprar una casita, una besita bonita, hermosa, y, y, le, y le digo ahorita que anda arreglándola, y ahorita que anda bien alegre, me te voy a llevar a los para que, para que tú te personalmente le digas la experiencia que hace tantos años, porque por muchos años quería, cómo quisiera hablarle, cómo quisiera decirle, este, verdad, lo que, lo, lo por, por la gratitud que hay en el corazón de él, así siempre sí. quiso expresar esa que tener la oportunidad de poder expresar personalmente, y hoy gracias a Dios que lo hacemos a través teléfono, pero siempre quiso hacerlo, ¿verdad? Y, y ahorita que, pues, vinieron estas situaciones, ¿verdad?, de que tuvo que ser hospitalizado y todo, y ahorita que ya gracias a Dios en su casita, nueva, y... y Ay, adiós. Eh, ya anda bien alegre, ¿verdad?, Por, eh, para, ahorita, ahorita que andas en, en, en tus cinco sentidos es <risa> como dicen los que 18 cambios. Pues gloria, café, gloria a Dios. Así y, es. Y, y, y aquí lo tengo conmigo. Con pues, Pásamelo un momento, eh, cuando vayas unos 2, 3 minutos, 4 minutos, no sé, este, para poder seguir platicando contigo de, de todas las experiencias que tuvimos ahí, en, aquel, en aquellos principios. De algunas, porque. <ríe> sí, sí, porque son sí, muchísimas. Que, porque porque este, fueron, fueron las, de las primeras emisoras yo creo que si no fue la, la segunda emisora en, eh, ahorita ya hay infinidad de emisoras de, a nivel mundial sí. pero fueron de las primeras emisoras cristianas este, o sea de propiedades de, de, propiedad de cristianos sí. que, sí. que surgieron al aire en la que la que eres socio y, y de ahí como te digo os este, pues, inicia todo eso esas experiencias de las que nunca nos imaginamos Así a mi nunca nos imaginamos eh, yo sé dice, dice, yo recuerdo que decía. Porque estaba en, en la programación a mediodía. O sea, yo sé que pues va a ser un esfuerzo muy grande a mediodía. Todavía tenía la mentalidad que había probabilidades que no escuchara a nadie, pero yo yo voy a tomar esa determinación ese sentido en mi corazón de, de poder abrir una programación durante la madrugada. No, pues abriendo la programación nos damos cuenta de, de lo que había detrás de... De, de, de, de, ¿De, ese, sentido? de, esas, ¿De ese sentido. Exactamente. Sí. Uh -huh. ¿Entiendes? De, de, de, de esos sentimientos que había dentro de tres, esos sentimientos, todo el resultado que hubo. Gloria las señora. personas que... Y que, que hoy ahí, ¿verdad? pues, se, se vino, se vino, surtieron los eventos, surtieron los... Eh, pues, uh, lo, lo, los eventos en, en, o sea, en los... O sea, ¿Cómo se llama? Pues en los lugares de eventos, precisamente Sí, los y los ahí, el, el, los uh, aniversarios del programa? Exacto. Entonces, de ahí... De ahí, de ahí, eso fue una inspiración para muchos. Se abrieron las programaciones durante la, la madrugada. Así es, es. ¿Vimos, Vimos pioneros en eso. Pioneros. Pues, entiende? Entonces, este, pues la verdad una, ha sido una bendición una que bendición contigo, fue, fue la base fundamental para adquisir, sí, desarrollarnos y lograr llevar a cabo todo el plan que el, el Señor, me entiende, ya tiene con anticipación eh, planeado para nosotros, para que hagamos ¿no? el servicio. Sí. De sí. Dios, hacia, hacia tantas personas y familias que están en la necesidad de, de tener esa experiencia tan bonita, a través de la que recibe esa vida, sí, amén. Y, que, tan hermosa como la, tuvo, como la tuvo Pablo y tantas personas, Así eh, es innumerable bien. verdaderamente, Así tantas es. personas y familias que, que han sido bendecidas a través de tu ministerio. Gloria al Señor. Acabamos y y fíjense, también nombre. a través de los videos, eh, Ricky eh, es algo que, pues, Tú desconoces ahorita en este momento Pero ya lo vas a saber a partir de este instante sí. eh, Por ejemplo Allá en, en Chile eh, Hay una personita Este Que se nos fue para Suecia Este Y allá saben en Suecia Oye que me empieza A, a mandar textos este, Por los, la cuestión de los videos Que ponemos en Youtube o, Oye pues eh, eh, acabo de tener una plática con ella este, eh, hace un par de días eh, porque se regresó después decirle Chile de nuevo y ahora anda, anda me dijo que, pues no recuerdo dónde no, iba ya. a andar. pero también con la necesidad así como cuando la radio eh, imagínate fuera de su casa allá en Europa eh, cuando hay, pues, tú sabes, la, la distancia entre la familia, los conocidos desde tu habla natural, eh, pues, uh, se, se extraña. Sí, sí. Y, y vienen, pues, todo tipo de pensamientos y de, de, de, de, todo tipo de acciones y, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh pues es, es muy bonito cuando podemos llegar y ahora ya que, que y cuando empezamos en la radio no teníamos esto que tenemos ahora ah, que, que es el, el internet que, que podemos irnos hasta el a, a, a, resto del mundo Así eh, es. exactamente, exactamente. Fíjate, hay una cosa bien importante y eh, yo aprendí, yo aprendí eh, que hay, hay después ya que hubo el tiempo en el que eh, o, o sea la, la, la, la visión la visión de, de Radio Vía al principio era que, que porque fue formada con verdad con a, a través de pastores que sí confirmos pues, 48 como fuiste, exactamente entonces entonces la visión era precisamente utilizarla como un medio para darle crecimiento a, a la iglesia local algunos como, sí. este, como, como se extiende todo el valle ¿no? otros, es en es. France, otros en Francia, otros en Ollingen otros en Westlap otros acá en, en, en Mission en Edinburgh, toda esa área otros en Matamoros, Reynosa eh, todas esa área ¿no? sí. entonces, es. entonces ya después vino el momento a través del tiempo en el que vamos a dar la oportunidad presidente si yo vamos a dar la oportunidad de que, de que los uh, planteles educativos, las universidades, eh, las uh, organizaciones religiosas pudiesen tener su propia emisora, ¿verdad? Sí. A, un nivel, o a un nivel local, ¿verdad? ¿verdad? Algunas permiten, a, yo creo que 25 mil alrededor. Entonces ya, ya muchos, muchas iglesias ¿verdad? lograron tener su propia emisora, pero muchos de ellos no tienen el resultado que ellos desearían. Exacto. entonces Muchos me preguntan a mí, ¿verdad?, porque me han preguntado que, que si lo puedo apoyar en, en, en, en, en, en el inicio de esa determinación que he tomado. El sí. de la, de la emisora, ¿verdad? Y le digo, mira, mira, pero el secreto, el secreto para tener éxito, en una estación, está en el teléfono, ¿verdad? ahí yo aprendí eso, porque en el teléfono, o sea, estás transmitiendo la palabra de Dios, pero además es? de eso, ¿verdad?, la gente tiene, quiere tener comunicación contigo para tener este, la ayuda la, la, la, la, buscar en otras palabras para que eh, eh, eh, a través de la línea telefónica este, lo está administrando y, y, y dando la palabra necesaria la gente sí. la gente cuando cuando tiene una una un una, una, uh, problema grave ¿verdad? algunos van a estar en corte otros en prisión y otros fueron sentenciados otros están uh, este, por respuestas médicos no deseables eh, otros pierden la casa, otros están ese, peleados, sí, sí. separados, eh, otros ya están próximos a divorciarse, entonces ellos ellos cuando cuando logren comunicarse verdad con, con, con uno o con la persona verdad que, que, que está frente de la radio este ellos no te sueltan hasta que no saben que han logrado recibir la palabra sí. que ellos querían escuchar. Amén. Entonces, es. El Espíritu de Dios Amén. Eh, eh, soltó la palabra que ha venido a decir, ha venido, ha, ha venido a ser la palabra de revelación para ellos. La palabra de revelación quiere decir, cuando ellos empiezan a descubrir cómo es que fue él hacerle frente a la situación, es cuando, cuando se, se, se desestresan, se, se, se libran de la carga, es cuando, como dijo, como dijo este da, este da vida. Lámpara mm. es a mis pies tu palabra Amén. y es la que alumbra mi Amén. camino. Amén. ¿me Cuando todo se ha convertido en una oscuridad tan horrible, ¿me entiendes? La Así palabra es. del Señor vino a alumbrarla a tal sí. grado que ahora tienen espacio ellos para avanzar hacia adelante por cualquier situación porque ahora son impulsados por la fe. Sí, Amén. Tienen una Amén. visión clara, ¿me entiendes? Del deseo de Dios para, para ellos o cómo es posible que ellos puedan lograr superar esa situación hasta el momento en que ya... Este, eh, ya, ya, ya logran ¿verdad? salir definitivamente de ese problema mientras tanto la palabra lo que hace es simplemente impartir la fe que por el momento necesitan sí, amén. Y, pues la palabra, y la fe es precisamente lo que dice, ¿verdad? 111, dice sí. es pues la, fe, la certeza de lo Bien. que yo estoy esperando la convicción de lo verdad. que no veo de en otras palabras Dios me está convenciendo a mí ¿Me entiendes? causa de a, a, a, o sea, la palabra que he recibido, sí. en realidad Dios tiene cuidado de mí, la situación Amén. está en sus manos. ¿Me entiendes? Simplemente basta, como dice la, dice la palabra, es que la, la palabra de Dios, ¿verdad? con fe y paciencia, Amén. se obtiene las decisiones, ¿me entiendes? Así es. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que, lo que causa que, que, que ellos puedan lograr tener la fuerza necesaria para poder avanzar en medio de la oposición hasta lograr salir de la situación y ver... ¿verdad? Aquello ahora es palpable, aquello que esperaban, sí. pero siempre, siempre está la palabra a través del medio de comunicación. La palabra, la Así palabra, es. la palabra, ¿me entiendes? Y, Así y, y, es. Y, el, y, y el apoyo personal a través de la vía telefónica. Entonces, entonces, es lo que hicieron ellos, es lo que hizo Pablo. ¿Me entiendes? Sí. A mí, un, uno, uno no puede, ¿cómo te diré? Ah, dice, yo siempre a la gente en la radio no hay más hermosa experiencia en la vida que cuando uno tiene problemas tener el apoyo de alguien, amén, amén, la, amén así es la, amén, esa es la más hermosa experiencia ¿verdad? claro, de eso ya sabes que es como, es como las muletas donde te, te está recargando sobre que estás er, er, er, herido ¿verdad? pero estás avanzando porque sí. y no tienes donde sostenerte Así es. hasta que llega el momento en que ya definitivamente aquello viene a ser cosa del pasado esa es una experiencia nueva que ahora se convierte en un testimonio en que no te puedes quedar callado, sí. como hermano Pablo en cada sentada que nos damos ahí en el restaurante este, no tiene otra cosa más que acordarse el, de Dios. esas experiencias que ha tenido el Señor eh, y, y, y, y no tiene otra alternativa a lo que llorar, ¿verdad? Expresar la gratitud. No, y y, y, y, este, y es, eso es precisamente porque, porque, ¿verdad? Su esposo escucha la palabra, Dios recibe la esperanza, ¿verdad? La esperanza de que, oye, de, de, de poder saber, ¿verdad? De que, de que su situación tenía remedio. Uh -huh. Entonces, si ahí, después es. de la esperanza... Pues ya este agarra el teléfono, de comunicación con él, y recibe la fe, lo posible. como el hecho, a la que corrió hasta el altar, y ahí, eso que era fe, se vino a convertir en un milagro. Gloria, gloria a Dios. Sí. Y ahora es un milagro vivo en la vida de él. Así es, así es que, uh -huh. la fe es por el oír, y el oír, palabra de Dios. Exactamente, 10, exactamente. 17. así como dijo Pablo, ahora viene por el oír, oír la palabra de Dios. Amén, Lord. amén. Y... y... Y ese es precisamente el éxito de, de, de, de estos medios de comunicación de, de, de, de las emisoras. Es lo que digo, el, el éxito de, de la emisora es cuando cuando la gente sabe que tú le estás dando importancia, ¿me entiendes? Porque así ahora le terminado de tomar el momento para ver que su problema venga a ser so, este, solucionado. ¿sí? A, a, así es. Y así es que es. se requiere de mucha visión. Y, y de mucha entrega mucha persistencia, persistencia, ¿eh? mucha persistencia, persistencia sí, exacto, persistencia. exacto porque, porque Pablo, Pablo además de que, de que venía de haberse entregado al Señor y todo eh, eh, este, él continuó yendo a la iglesia este, ahí contigo, tal el pastor la razón por la que él sabía él sabía que, uh -huh. que que una vez saliendo de la iglesia regresaba a un mundo tan real que está lleno de tentaciones y de ofertas baratas, ¿me entiendes? De las que necesitaba mantenerse con la fuerza. Que sí, es, para poder mantenerse uh, la libertad uh, que ya, ya había recibido el Cristo. Hasta ay. que él pudo madurar en el Señor. entiendes? Uh -huh. Así es. Y ahora, pues, vea, como te digo, él, él, este, pues, hace una persona bien, bien agradecida, como muchas, muchas personas. Sí. A mí no. Uno no. A, a cuenta como que. Hablar de esto es algo que lo está viendo una vez, ¿verdad? aquel hombre que se subía al techo, simplemente hermano, que batallé mucho hoy para poder redire redireccionar este cable que puse arriba del techo que lo tengo con una antena, porque el viento <risa> está bien fuerte, me lo manda a un lado y para otro, ¿verdad? y ahí estoy deteniendo, sí. y aquí estoy con un lado con la antena y el otro lado tengo la radio en la mano. ¿verdad? ¿De Sinaloa? ¿De qué? Sí, el de Culiacán, Sinaloa, Culecán, Sinaloa. Este, me recuerdo muy bien de, de Ponchito, nunca, nunca se me olvidó el nombre. Este, sí, este, eh, eh, era un eh, muy fiel, muy fiel radioescucha. Así es. Y incluso nos, a, a, nos apoyaba económicamente sí. desde allá, desde, es una desde difícil, México. Una de ¿sí? que, esa es la, otra de las cosas que que habían admirado. Imagínate, de tan lejos, ¿me entiendes? Este, eh, poder. Eh, haber recibido esta bendición tan hermosa, en realidad eso no tiene precio ellos, no. ellos buscaban la manera de expresar su gratitud, no, no, no sí. tenían otra, una, otra forma de hacerlo más que poder compartir lo que ellos habían recibido de Dios al inicio del ministerio, aportando ¿verdad? de lo que ellos podían recibir únicamente de Dios. Así era una es. gratitud tan grande ¿verdad? en la vida de ellos que ¿Cómo fue no? la forma precisamente a través de la que eh, eh, el ministerio pudo sostenerse. Así es. Y, y poder eh, eh, lograr este, compartir la palabra que hizo posible que pudieran obtener esta, esta toda vida de la que disfrutaban y que continúan disfrutando, porque sí. a mí, el fruto todavía continúa. Oye, oye pues, pues ponme a sentir al hermano que sí, tiene ahí hoy, contigo. Oye, Ricky, te manda saludar Este Cacho. hermano Cacho, Jacinto Herrera. Ah, es que La conozco desde ¿no? hace muchos años. Sí, sí, sí. Está, está viendo y escuchando. Sí, qué bonito. Ya estamos planeando, este, ya está el pastor dándoles indicaciones de todo lo que vamos a hacer. ¿verdad? así y, es. Noticias precisamente de todos los planes que tiene para, para continuar al aire transmitiendo. Este, todo lo que ya, ya se ha planeado, planeado este, transmitir precisamente a través de, de esta programación. ¿no? Así es que, pues Dios les bendiga y vamos a, a escuchar precisamente aquí a mi hermano Pablo. Sí, sí yo, yo terminé eso es contigo. Vas es. unos, sí, claro, unos minutos sí, sí. para Dale. que dé su testimonio y luego te, terminamos contigo. Sí, ándale okay. Momento, okay. Tú, ok. vamos a despertar un... hermano. Dios Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las bendiciones? Dios te bendiga. Por aquí, aquí estamos esperando en el mismo lugar, con la <ríe> misma gente. <ríe> en el mismo lugar y con la misma gente. <ríe> sí, con la misma gente. Oye, pues qué gusto. Qué, qué, qué es un placer escucharle y decir al pueblo de Dios, de qué grande bendición Dios me dio a mí y por medio de usted. Amén. Usted es un salvador de almas. Amén. no es la radio, es, es el Espíritu Santo que, que le ha dado el don de traer almas a Jesucristo Amén. y todo esto, tiene la oportunidad con usted Amén. de venir a los pies de Cristo Amén. Sí, porque eso es lo más importante a eso vino el Señor a salvar el perdido yo Amén. era uno de ellos Amén. gloria a Dios y, mande, sí adelante, adelante Sí, este, entonces le estaba platicando yo a Ricky, tocante de, a mi salvación, porque no me puedo callar de mi salvación, no puedo, no puedo. Yo quiero, pero el Espíritu Santo no me deja. Y cuando yo le oía a usted hablar, yo estaba tomado. Y ya en mi casa ya había llegado un católico, ya había llegado un testigo de Jehová, y llegó un cristiano. El católico dijo, vente para la casa con nosotros, tenemos muchos tenemos santos. Mucho y la otra, me dijo, vente con nosotros, nosotros tenemos testigos de Jehová. Nosotros tenemos todo el mundo. Uh -huh. y, vino, y vino una cristiana, y me dijo, hermano, yo le rompí las, las, las panzas a mis hermanos, les abrí con un cuchillo. Ya me los mataba, dice. Y Dios me perdonó. Y ahora andamos predicando el evangelio. Y mis hermanos también andan predicando el evangelio. Hay perdón para aquel que comete pecado. Hay perdón. Para eso Dios te tiene en la radio para perdonar a todo aquel. Que se quieran futilar, a que, que se quieren drogar o tomar pastillas, para, no lo hagan, no lo hagan, hay salvación ahí donde está usted, mm -hmm. nomás dando la palabra a usted, la gente será salva, porque yo soy muy salvo. Amén, amén. Cuando, cuando, cuando usted me puso la mano a mí, estuvo ya, llame, llame, llame, y no hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, y no hay alguien aquí, por lo yo era el que estaba. Entonces, no eran y que me arriba, pero yo, mero, yo, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor Salvador. Pastor, yo me entrego a Jesús. Y cuando me reme a usted yo usted dijo, cierre los ojos, y yo los arregué. Cuando descendió la mano, hace se cuenta que me pegaron con un bate en la cabeza tan fuerte que yo me enojé porque dije, el pastor me pegó una trompada pero <risa> dije, dije yo, pero si la mano no hay agua libre como es posible <risa> y cuando me pegaron con, para mí que me pegaron con un bate y después se caí boca abajo y ahí fue donde dijo usted hermanos, rodeen al hermano porque el Espíritu Santo lo está salvando el Señor lo está limpiando y fue Amén. cuando yo comencé a adorar como animal, Uy, uno, como cinco o seis veces, por eso me di cuenta que yo fui liberado, Amén. salvo Amén. y bendecido, bautizado por el Espíritu Santo hasta este día de hoy. Amén. alabanza el al Señor. Amén. Entonces, el día de ayer que hablamos con usted, Dije Señor, si no me pasa nada este día, yo no voy a testificar nada. <risa> y si me pasa algo, os testifico. Y la me pasa el tardo que acabé de hacer, me picaron las colmenas, me caí, estaba en la wiki, me abrí todo el pecho, mis tres cuatro cortadas, bueno, ahí bueno. me tengo el marcapasos, pero aquí estamos para esto porque Dios dice, te tumbarán, pero no te caerás trabajo, no te caerás re abajo. Ajá, Adiós. Adiós. Y... Adiós. Y quería decirte hermano, que en la manera como yo entré uh -huh. al evangelio contigo, tú estabas orando por una ofrenda, uh -huh. en ese tiempo, porque tenías un, un, un asunto que arreglar, sí. y yo, yo acababa de hablar contigo y me dijiste, vente, aquí te salvamos, vente para acá, entonces otro día de la mañana nos sé, dijo el lunes o martes, y me fui el correo, y cuando abrí el correo había un cheque de 10 mil dólares, para mí, el de mi vida. Él dijo, dijo esto que hablo, y Dios me puso bien fuerte en el corazón, bien fuerte. Dijo, da los diezmos y las ofrendas de aquí. Fue cuando entré yo a la salvación, yo entré con ofrendas y con diezmos. Yo fui bendecido por el Espíritu Santo, por uh -huh. obediente, y yo te llevé las ofrendas, y tú decías, mira, yo le estaba rogando al Señor por este... Por esta ofrenda, eh, y, y pues estoy tan agradecido con Dios, porque antes de conocer a Cristo, no andaba en el mundo, yo recibía a Jesucristo como 60 veces, pero no era mi tiempo. Sí, sí, sí. No era mi Entiendo. tiempo, era el tiempo que tú tú en la radio, el tiempo que la hermana me habló que ella había abierto a, a los dos hermanos de la pandemia, lo había mm -hmm. casi matado. Ella vino y me dio testimonio a la casa porque iba pasando por la casa. Estaban los testigos de jehová y los católicos. Y ella huyó y se metió para dentro y me dio la palabra. Y se fue. Yeah. Y fue cuando fui salvo, fui contigo. Y para mí no se me, no se me puede olvidar. Estoy tan agradecido. Como yeah. quisiera que hubiera más gente, almas. Que necesitan a Dios. el auxilio de nuestro Señor Jesucristo amén, Él tiene amén. todo Él tiene toda la herramienta para bendecir Él tiene las llaves para abrir puertas Él tiene las llaves para cerrar puertas Él tiene amén. todo lo que tú necesitas amén, para amén. traer esa luz al mundo que nosotros andamos en la oscuridad así es yo andaba en la oscuridad desprecié la luz amén. pero ahora, ahora desprecio las tinieblas Así es. Y busco la luz todo el tiempo Porque yo que tengo la luz del mundo Tengo ah, la luz, luz de la tierra Y yo soy luz ah, amén. Monen, monen. Gloria a Dios. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Gloria, Dios, Dios. Gloria al Señor Y Y, y Atina es, es, es mi testimonio De que yo me casé cuatro veces Antes de conocer a Cristo Cada Ajá. vez no me casaba Cada vez no me casaba Ajá. Entonces yo ya no quería nada con nadie Yo ya estaba cansado del pecado cansado de la comunicación de todo lo que se atravesaba que sea pecado, yo, yo, yo, ya estaba, yo ya me quería morir, porque no hallaba la paz que yo necesitaba, uh -huh. había parceres había dinero, había negocios, había cantinas, ¿sabes? pero la paz que Dios nos da, no había para mí todavía, y yo no la quería dar, uh -huh. y no había, Ay, no, no había quien, no había quien me la diera. Dios lo usa grandemente Ajá, para darle la sí, paz que Cristo nos da a todos gloria. los que le creemos y lo amamos y lo adoramos. Gloria Señor. Y así, y así yo yo voy a decir esto. A mí la madre de mis hijos me divorció en el, 2000, en el año 2000. Porque yo era muy viejo, yo era muy grande, yo tenía 50 años cuando yo me casé con ella y ella tenía 21. Así es que había mucha diferencia, cuando ella me pidió el y yo tuve que conocer que yo era muy viejo para ella, y que ella quería libertad. Y le dimos la libertad, hermano, porque Dios me dijo, vete de aquí en la casa, me sacó yo de la calle y me trajo vagabundo a buscando almas, y después, como los eh, en el 2007, Dios, Dios mandó a una compañera hasta la mera casa, morenita, prietita, chaparrita, Ay, qué mujer tan linda. Me ha ayudado con la palabra, entiende la palabra, entiende todo, me explica tantas cosas tan hermosas eh, gloria a Dios. Que estoy enamorado de lo que Dios hizo para mí con ella. Gloria mm Señor. -hmm. Y el nombre de mi esposa se llama Teresa Ibáñez Martínez. Estoy tan agradecido, hermanos, otra vez más por ustedes. Gloria al Señor. No sé gloria. qué decirte, se me acaban las palabras del gozo. Que yo les digo a los que estén huyendo Que se entreguen a Jesucristo Si ya están cansados del pecado Ya están cansados de los vicios Como me dijo un muchacho anoche Que vino en la ambulancia a mirarme Que ore por mí para que yo deje la cerveza Ya no quiero tomar digo desde ahorita Desde ahorita que estás pidiendo Espérense por tu milagro Gloria a Dios Amén. Amén. Amén, Amén. A mí, Y alina y a, y a, y a, a que Mi consejo es Ganarme almas para el Señor amén. amén El que me está escuchando, el Señor te necesita Amén te necesita demasiado Él necesita hombres y mujeres Que le Aleluya. lleven su palabra Y la salvación que Él está ofreciendo A todos nosotros Que es la salvación ¿Qué es la salvación Sacarte del invierno Y Así ponerte en su gloria en ah. lugares celestiales con Él. Amén, amén sí, Amén Amén. Hay libertad para ti, mujer, que estás oyéndome, que estás cansada del camino, cansada de la oscuridad, cansada del pecado Tú también, perdón, que me estás oyendo, que estás cansada de tomar, de fumar, de la droga Y que ya no encuentras salida, te quieres morir, te quieres matar, así como quería yo Así pues, ¿sí es, es Que tenemos a alguien que tiene las llaves y las puertas abiertas para ti Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria Señor. Yo tengo 81 años. Como te digo, anoche me caí, me partí el pecho, me comió la wiki, pero aquí estamos. El Señor no me dejó caer. Me han muerto 7 veces y las 7 veces el Señor me ha levantado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le digo, Señor, no me dejes morir. Yo no quiero morirme todavía. Porque es mucho lo que tú me has dado y yo quiero compartirlo con unos, con otro, y con otro, y con otro, y con otros hasta que se me acabe la vida. Yo no tengo otro vicio más que Jesús. Gloria <risa> a Dios. <Yo> no tengo <risa> de nadie más que Jesús. Gloria yo, no al Señor. No mono, yo no creo en tanto, yo no creo en tantos, yo no creo en mujería, yo no creo Porque el único santo que tenemos es el santo de Israel. Sí, amén, amén. Señor Jesucristo? Amén. amén. Amén. Gloria sí, a Dios. No tenemos santos tan aerugidos en el cielo, no tenemos aquí en la tierra. <risa> Así es. a ver si hay alguna pregunta Dios bendiga, no, pues, ¿no, Pablo? te bendiga te agradecemos su participación su testimonio este, eh, esperamos que, que Dios haga algo en las personas que, que están viendo y las que van a seguir viendo este video cuando ya quede grabado y lo, lo pongamos en otras plataformas eh, es, esto sí no, no, no va a parar aquí con nosotros ahorita porque siempre lo, lo pongo en otras páginas sociales y más gente va a escuchar. Así es, más gente así va a escuchar. Es. Y, y lo, lo bonito es que cada vez que lo escuchen, es siempre va a ser en vivo. En, en vivo, eso es lo que hace Dios eh, a través de estos ministerios: de que para la gente que escucha por primera vez es como, es como estar en vivo. Así es. Eso es el Eso es la gente que está escuchando por primera vez que tiene hambre de Dios. Así es. Tú los puedes guiar a ellos. Ese es su trabajo. Ese es el Dios que nosotros dirigimos. Aquel que, te, que está en ti para hacer sus obras. Amén. Nosotros no hacemos nada. Él lo hace todo solo. Sí, amén. Amén. Es cuestión. Tú trabajas sola. Tu palabra trabaja sola. Nomás hablamos el Señor. Hace la obra por medio de su palabra. Amén. Verdad, Amén. Y este es muy poquito mi testimonio, hermano. Yo quisiera que un día me quedaras una hora. Porque yo he sufrido mucho para vivir. Sí. Pero Dios dijo es. que nunca me iba a soltar, así nunca es. me iba a dejar. Siempre iba a estar con nosotros. Y así nacido, hermano. Así es. Mira, pero después no nos compartes vivir. un poco más de. de, de... Nos, nos, nos dé la vida y la salud y que estas plataformas nos sirvan para eh, seguir eh, incrementando Ay, más no sé. tu testimonio, eh, va a haber más oportunidades y pues eh, eh, ya, ya ahorita ya llevamos 45 minutos fíjate eh, y es una, es una bendición eh, de tenerte con nosotros sí. desde, desde ya desde, desde el Valle de Texas y pues te, te agradezco mucho este que haya estado ahí con Ricky para podernos platicar de esto, pero va a haber más oportunidades más adelante. Así a decir es. que, pásame a Ricky para que ya irnos despediendo, ay, por ay, favor. Ay, ay, Dios, Dios, Dios lo bendiga, Andale, así, Dios, bendiciones. Dios lo bendiga, hermano, bendiciones. Ok, bueno, estamos aquí y así es como, esa es la manera que, que, que él testifica siempre que... Llevo a comer, inmediatamente empieza a compartir. en el momento que ya estamos esperando el plato, ya empieza a llorar. A compartir. Siempre, siempre. Cuando hay gozo, Ricky, no puedes parar, hombre. Así es, así es. Tenía un deseo tan grande de poder expresarse, comunicarse con ustedes, porque hacía tantos años de ese momento, y cómo deseaba él poder tener, poder comunicarse con ustedes para por pues para hacer de ver la gratitud que él tiene en su corazón, porque hasta ahorita, como él dice, Así es. Tío, es tan difíciles a través de todo el Señor, ha sido conmigo. Y... Pues fíjate, la, la, la, para ver más o menos los tiempos, para la, las personas que están viendo ahorita en vivo y los que van a ver después el, el video, ya, ya, ya una vez grabado, eh, ah. estamos hablando de alrededor de los 30 años. Exacto, sí, Sí, exacto, sí, sí. Entonces. Eso es, es lo, lo maravilloso Ricky. Y, y ese ha sido Nuestro plano, su anhelo, nuestro deseo eh, Ahorita que, que Hemos estado platicando Pues eh, vienen a mi, a mi mente Muchas personas Por ejemplo, he, hemos recibido correspondencia De Japón, hemos recibido correspondencia De, eh, de Rusia De España, eh, de, España de, de Francia De Alemania eh, Porque donde quiera hay gente que que eh, entiende el español o habla el español y, y se pueden comunicar con nosotros. Y he, hemos atendido mucha gente de muchas partes del mundo. Eh, de acá, de Centroamérica y Sudamérica, pues olvídate. México, pues ni, ni se diga. En, entonces, es, es, es muy bonito cuando se puede tener este tipo de, de, de acciones. Entonces, este, eh, es, es maravilloso. Es, es. es maravilloso cuando podemos hacer algo como esto. Y vamos a continuar, Ricky, contigo también. Eh, vamos a dar un poquito más de tiempo enseguida. De eh, porque trato de, hacer, de no hacer los videos muy, muy largos, pero ya, ya llevamos hasta 48 minutos, fíjate. Sí. Y parece que me acabamos de empezar. Sí. Es que, lo que lo, una de las cosas importantes es que, por ejemplo, este, cuando dice el señor que que él pudo soportar el oprobio, la vergüenza por causa del gozo uh -huh. que está estaba uh -huh. puesto delante de él. Sí. Y el gozo puesto delante de él era precisamente el resultado que iba a tener de su sacrificio. Esa es nuestra salvación. Entonces, la, la, qué bonito es cuando la gente se siente segura de saber que hay alguien que está, que ha determinado tomar el, valo, el valor necesario ¿me para sacar de ellos lo mejor. Sí. No importa lo importante y especial que son ellos lo que Dios ha hecho ellos en, en, en, en, en la cruz verdad sí. porque esa es la razón por la que el Señor vino a rescatar, a restaurar lo que se había perdido en el Edén sí, amén. Eh, a, a volvernos a dar forma como seres humanos amén. A, a través de su sacrificio Así es. y ustedes han tomado ese valor tan importante nadie como será. esa nadie, nadie se había decidido, era algo nuevo uh -huh. ¿sí? uh -huh. ¿De, de, de, de había una programación en el h muchos decían Ay, está loco, pues que lo va a escuchar porque es la, es la apariencia que, que, que se daba. Sí, porque la yo me fui de no las 12, de mediodía a las 12 de la noche. Y eran dos horas. Eran dos horas diarias. Entonces, este, entonces, pues, todos, todos, todos nos imaginamos que, que todo era la hora que todos estaban descansando. Sí. Pero la verdad es que no estaban descansando. Se le estaban batallando con, con sus propios problemas, con sus problemas, problemas personales, problemas... A mí, de todo, de todo que hace, o sea, de toda índole, sí. entonces ahí fue cuando, cuando pudimos darnos cuenta de, de, de lo que en realidad no. la, la gente, porque la gente, mira, por eso es, y siempre digo, yo le digo a todos los reyes a, a de las emisoras, cuando preguntan, oye, ¿cómo está el éxito de la? por qué?, porque cuando entré con Pablo y eran cuatro emisoras, y se levantaron 60 de emisoras a nivel nacional, Levantamos a Radio Vida, me mandamos para Alice, de Alice levantamos a Corpus Christi, en Alice estaba 300, ya levantó a, a, a, a, a 10.000 watts de potencia, una de las más grandes emisoras de, de, de esa potencia. Uh -huh. Entonces, entonces ¿cuál es, ¿cuál es el secreto? El secreto es ese precisamente cuando, cuando uno eh, toma la, la decisión de, de, de servir a la gente a través de la vía telefónica, porque ahí es donde ellos expresan ¿verdad? el, el, el verdadero problema que hay. Pero muchas veces, como no ven tu cara, no te conocen, pero sabes que eres una persona así, si una persona determinada, ya, ya has decidido, ¿me entiendes?, a dar tu vida, para Gracias. ver en ellos sí. lo que el Señor hizo en uno, ¿verdad?, Sí. y salvarte, entonces has tomado el valor, la determinación, para lograr eso, no fue fácil, ¿eh? a ver, pues, pero, a ver, estamos hablando de todo el éxito y lo bonito que, que, que, que es el resultado de todo el uh -huh. sacrificio que se hizo por estar ahí, pero no hablamos de, de las adversidades que pasamos, los desvelos, ¿me entiendes? En, las, en, las, en los, los momentos de escasez, pero ahí estaba porque quería es, es. ver, ver, el gozo en la vida de aquella persona que ahora había encontrado la nueva vida que en realidad ella deseaba tener. Amén, ¿no? así es. Y, así y es. después vienen las, ya después vienen las, las ¿cómo se dice? Las recompensas del Señor. Sí, Amén. fruto de su sacrificio que sí. es la salvación de tantas personas el, el, el, el hermoso genuino de una experiencia tan bonita como es la vida nueva de la que el señor Jesucristo le dijo en el coemo y es el resultado que, que hemos estado viendo a través de las decisiones que ustedes toman es sí, un decisivo que se requiere valor sí, se, se requiere de la determinación de de, de, de, de ver para lo que lo que Cristo mismo ha hecho nosotros por eso en la vida darle gracias lo que has recibido de gracia uh -huh. y right. ha tenido un costo tan enorme pero un resultado tan bonito como el que estamos escuchando ahorita el hermano Pablo sí exacto exacto pues ha sido maravilloso, Mirki, tenerte después de tanto tiempo. Este oro de experiencia esta, y hoy tengo una casa bonita nueva que vas a comprar y trato de disfrutarlo aquí. Hoy te escuché que esa noche se cayó por el clavando los ríos, que él me manda no lo está abriendo. Pero pero cómo se dice. De algo, su carita nueva está feliz. Sí, sí pues sí. está contento. Sí, está, está contento, así es. Sí, sí no, no, pues. Bueno, pues, uh, eh, Ricky, eh, espero que muy pronto volvemos a estar porque hay mucho, mucho de qué hablar. Eh, de, de, nada más antes, antes de cerrar, para las personas pues que están viendo y, y los que van a seguir viendo enseguida, la, ya la repetición. Esa foto. Sí. Es obvio que no es de ahorita. Tiene como 10 años, está bonito ¿sí? <risa> sí, Ahí te ves muy joven. A, ver, a nosotros nos están viendo tal como somos ahorita en este instante, en sí. este ¿verdad? Pero este, lo, luego vamos a poner una foto más. más También ya han pasado los años. <risa> Muchos años. Muchos años continúa la, el, el fuego de servir al Señor el, el anhelo tan grande de poder ver este, amén, amén. Ah, ese, es, esa alegría que necesitan esos padres, esas familias como hoy como, ah, este hombre mira a sus hijas felices, de ver a sus padres tan o sea, alegres y feliz, ¿ah? sí. qué qué, qué, y qué familia que tiene un padre borracho un, o, o un hijo en la cárcel no desearía tener experiencia así bueno, precisamente es la razón de hacer esto. Sí, amén. De lograr ver en ellos también, ¿me entiendes? Lo que, lo que ahora hemos, eh, hemos visto como resultado de todo este fue diario. Sí, Ahorita me hace que, recordar, ¿no? ricky Exacto. Me, me hace recordar ahorita, este, perdón. Eh, a, hablando de, de las personas que no tienen no que hacer, me recuerdo aquella ocasión que eh, nos llamó una persona que se iba a tratar de estallar en algún puente eh, allá cerca de Monterrey, este, porque ya, ya no llevaba la puerta, ya dijo: Ya a de quitar la vida. Y, Exacto, sí. Pero sí, claro, en claro. ese momento empezó a escuchar, y el hombre, pues, dejó de, de, de, su idea y nos llamó. este, Y, y qué hermoso es cuando. Eh, hay es, es, esa, es, esa relación, bueno, lo que tú dices ahorita del teléfono, es bien importante que siempre haya una comunicación. Entonces, nosotros les, les decimos, ok, si no, no podemos hablar por teléfono, al menos me, me pueden poner un texto okay. y ya después empezamos a platicar. Así es. Exactamente. Entonces, Entonces, el corazón de ellos para expresarte lo que en realidad están atravesando. Oh, y sí. yo ya, yo cuando ellos reciben una palabra, como te digo. Ellos en el teléfono no te sueltan hasta que le sacan vuelta y le dan. O sea, ellos tratan de buscar la manera que, te, que tú les entiendas. Entonces, no, no te sueltan hasta que no saben que han recibido la palabra que sí. no ellos deseaban les escuchar. Amén, sí, así es. Es la palabra a través de la que Dios les da la fe necesaria para mantenerse firmes, atravesar esas experiencias, hasta ver el milagro palpable, real. Así uh -huh. es, Ricky. Así pero, como es. Digo, como, dice, como dice David, no aparece a mis pies tu palabra, es la que alumbra mi camino. Sí, amén. Ver. O sea, en otras palabras, la oscuridad puede estar ahí, pero no puede, no puede, o sea, la, la, la oscuridad puede estar ahí, pero los efectos de él no, no, no me pueden dañar. Amén. Ver. porque, porque, porque la, la palabra misma está alumbrando el camino, estoy avanzando, avanzando. Hasta superar esa situación que va a ser parte amén. del pasado, como vea esta experiencia de la que está hablando Pablo, ya es parte de su pasado. Ahora te habla de la, de la, de la experiencia nueva que, que él vive en el Señor Jesús. Como dice, dice Jesús, dice el Señor Jesús, ah, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, no va no, a ser. Muchas vidas pasaron, en él vienen a ser hechas nuevas. Antes vivíamos por el temor, pero sí. ahora vivimos por la fe. Sí, amén. ¿Entienden? Cada experiencia que el Señor eh, nos. nos lo, podemos, cada experiencia que podemos vivir en el Señor no importa otra cosa más que la fe, porque a través de la de ella nos da la victoria en cada situación. Así es, así es, así es. Pues, sí. ¿Sí? Ricky. Sí, sí, sí, sí. Vamos a tener que parar ya. Ahorita ya vamos a completar sí. la, la hora. Fíjate, ya, ya llevamos eh, 57 minutos. Y parece, a parece que, a que vamos a empezar. Glorificados <ríe> en el nombre del Señor. <ríe> Y así, y es que lo preparamos para la próxima Ok, okay. mi Ricky pues es. Un abrazo bien fuerte eh, saludos allá a la familia sí, pues, este, también, Seguro que sí, lo tengo mucho Y así pues eh, Enseguida nos ponemos de acuerdo Para que vuelva a estar con nosotros Sí, eh, seguro que sí, seguro que sí. Eh, Vamos a, a Continuar eh, No sé qué, qué tan seguido lo vamos a estar haciendo Pero si todos los días podemos Pues todos los días lo vamos a hacer Así es, Exacto, Dios sí, te salvo. bendiga grandemente claro que sigas siendo bendecido con toda tu familia y, y bueno, ahí un, un abrazo sí. fuerte a al hermano abrazo. Pablito. Sí, claro que sí. sí. Un pues saludo nuevamente sí. para todos y para todos los que están eh, conectados a través de la programación. Dios los bendiga también. Sí, sí okay, ok. Gracias, pues, uh, gracias. Bendiciones y, y pues uh, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por, por Ricky por, ya, por y por Pablito. Ya terminada la programación, vamos a ver a entonces, ¿qué que en un minuto nos digas qué era lo que hacíamos cuando terminábamos ese programa a las 2 de la mañana? No, precisamente lo han terminado, íbamos directamente a precisamente hablar de todas las experiencias que en esa noche habíamos tenido. dios. dios. Con tanta alegría para lograr iniciar la programación nueva por todas las cosas que estaba oyendo. Se gozaba, se gozaban Sí, me recuerdo que a veces pero al menos de acuerdo hoy ya son las 3 ya son las 4 de la mañana pero qué qué hermoso qué hermoso es el gozo del señor como dice el hermano Pablo porque pues no me canso porque eh, en...